amigos de YouTube, hoy día haré un video con un amigo que no sé cómo se llama, bueno, acá les voy a mostrarle nuestros Garbettac. El Legends y LucasCruitox, que soy yo. Ya, invítame a tu partido. Ya puedes. ya puedes. Bueno. Hoy día vamos a jugar a los Juegos del Hambre. ¿o no? ¿Para ¿Qué no? ¿Qué es que quiero? ¿Qué mapa maldito. mapa Muerte, maldito, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, Se puede! Corre. Piedad, piedad. Te recompensaré si me matas. Te una dura. Un peto, un peto, pero piedad. Peto, pero piedad. Así con si los Vamos, ¿eh? Muérete, muérete, muérete. No, no, no, no, no, no, no. Maldita sea, no puedo comer. Cuidado, amigo. Corre, corre, corre. Filete, filete. No. No. No por lo que causa me deseo I'm <laughs> sorry. una incendiada me quedo una me quedo me muero si me quedo me muero si me quedo me muero sea. ah pusiste que el fuego no se que el fuego no se. que se llama no no no por favor no Maldita sea, sobre matar. Te voy a matarte, aunque tú estés muerto. Yo voy a trolearte. Te voy a trolear, Pandita. Lo que te voy a hacerte. ¿De dónde eres? ¡Ah! ¿Estás en esta torre? Malo. Malo. al frente de YouTube. ¿Cómo te atreves? ¡Eres muy malo! Muy malito. Dígale matarte tú solo. Me voy a suicidar. ¿Qué te espero? ¡Uh! Cosas, cosas buenas. Tenía toda mi armadura de hierro completa Y tenía poción de invisibilidad. ¡Corre! ¡Corramos! ¿Qué menos ese maldito? ¡Edificio! ¡Pero corramos! No te veo. No te veo, no te veo, no te veo, maldita, no te veo. No te veo. No te estoy matando con mi mano. No te veo. Ten piedad, yo no te veo. ¡Quémate, quémate! ¡Toma eso! ¡Quémate! 5, 4, 3, 2, 1 Empezaron los cues de la hambre Pienso me casi sí mismo No me teletransportes ¿Cómo se te ocurre teletransportarme? Vete No quiero que me teletransportes Yo quería que los dos voy que ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Me es? ¿Qué es? <tieno> oh, este, eh? <tieno> <tieno> oh, por nada dios por nada por nada por por ¿De dónde eres? De México. México. México. es ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué no, porque no, no, Invisible ¡Ah! <risa> Ajá, <no> dije... <risa> Bueno, ¿quieren ver mis aviones? Yo les mostraré mis aviones ¿Saben qué? Adiós, esto ha sido todo por hoy